Al finalizar este video, deberá reconocer las herramientas de comunicación utilizadas en un curso virtual y las normas de etiqueta que debe aplicar. Frente a la pregunta ¿Cómo es la comunicación en un curso virtual con el profesor y los compañeros? Tenemos que el medio principal de desarrollo de las asignaturas y de comunicación será la plataforma educativa virtual a través de la mensajería interna, foros, chat y videoconferencias. También contamos con el correo electrónico institucional para la comunicación. Sin embargo, por el correo electrónico no son válidas las tutorías, la entrega de actividades evaluativas o la retroalimentación de actividades. También existen otras herramientas de comunicación externas a la plataforma educativa virtual que pueden ser necesarias en el proceso. Por ejemplo, encuentros sincrónicos por Hangout, Skype o conversaciones por WhatsApp. Cualquier uso de las herramientas de comunicación externa deben ser previamente acordadas entre los participantes y debe dejarse una evidencia. Por ejemplo, documento de acta, grabación de audio o video o publicación de la conversación en un foro de la ola virtual. Si el uso de las herramientas externas es entre compañeros para realizar una actividad evaluativa en grupo, es importante guardar las evidencias es posible que sean solicitadas como parte de la actividad o se requieran en una sustentación. Las herramientas abordadas anteriormente son necesarias para llevar a cabo el proceso de comunicación, sin embargo, por sí solas no suponen una buena comunicación. Por lo tanto, deben aplicar las siguientes recomendaciones. Ser respetuoso al dirigirse al compañero y profesores. Comunicar las inquietudes con tiempo, responder a los mensajes y foros en un tiempo inferior a 24 horas. Ser cordial en las comunicaciones, cuando sea un correo electrónico, mensaje por la plataforma educativa virtual o comunicación inicial en un foro, debe iniciar con un saludo y finalizar con la despedida. También hace parte de la cordialidad agradecer por una respuesta, asesoría o solución a una inquietud ser concreto y claro en el momento de exponer una duda, comentario o cualquier situación que se presente. Revisar la escritura de los textos antes de publicarlos. Esto le permitirá minimizar los errores tipográficos, ortográficos o gramaticales. Si encuentra errores de parte de un compañero del curso, escríbale para invitarlo a mejorar la escritura. Recuerde aplicar en su mensaje la cordialidad y el respeto. Estas y muchas otras recomendaciones son conocidas como normas de etiqueta en la red o netiquetas. Por último, en el caso de tener una inconformidad, no envíe la respuesta. En ese momento puede estar alterado y su comunicación se podrá ver afectada. Escriba, lea, vuelva a ajustar la escritura y espere a estar seguro y así cumplir con las recomendaciones de etiqueta para una mejor comunicación.